Mi nombre es María Mercedes Vivas, soy médica epidemióloga y soy directora de la Fundación Oriente. Es un mundo con niños y niñas pensados y cuidados, a los que se le dedican todos los recursos que como mamá sé se necesitan para crecer sanos y fuertes. Es un mundo con mujeres y personas en capacidad de gestar, que toman decisiones y que pueden ejercer esas decisiones y que son felices y viven una vida plena por las decisiones tomadas. Es un mundo en que los hombres previenen paternidades no deseadas y acompañan a sus compañeras y compañeros en las decisiones reproductivas que toman. Y en general es una sociedad en donde se puede vivir la sexualidad libremente, tranquilamente, porque hay decisiones y hay opciones para ejercer esas decisiones. Es una sociedad en paz, es una sociedad más justa.